Después de ese robo, pasaron años y me quedé sin dinero, otra vez, esta vez decidí robar un banco aún más grande. Este es el nuevo banco de la ciudad, será aún más difícil, pues la tecnología de seguridad avanzó bastante. Sería el mismo que la otra vez, conseguir información del banco y luego buscar puntos nuevos para poder sacar ventaja. James ya he atracado un banco antes, usaremos mi técnica, sacar información del banco y luego planificar todo, este banco es aún más grande así que prepárate. Este banco es más grande que el que atraque antes, bueno a sacar fotos. James, aquí tengo todo lo que pude recopilar, el plan será este. Antes del golpe desactivarás las cámaras de seguridad de la sala principal para entrar a una zona de seguridad que está en el segundo piso y eliminar al guardia que vigila las cámaras, luego el día del golpe tú contendrás a los civiles que haya en el banco, si llaman a la policía saldremos haciendo rappel, muy seguramente hayan helicópteros en la zona así que usaremos ametralladoras para salir del banco. Nos roban. Rápido ataque. Oh no, me descubrieron. Toca usar el plan B. Ok ya tengo lo que buscaba, solo queda irse de aquí, rápido. Oye Slayer conseguí unas ametralladoras y armadura, y descubrí que las cámaras se averiaron así que la operación está lista. Muy bien Chains, prepárate porque el lunes haremos un golpe que no olvidará el país entero. Las manos arriba esto es un asalto, que nadie se mueva, Chains, te toca vigilar a los civiles acá en la sala principal. Ok, todos quédense quietos y no los lastimaremos Después del golpe cada quien recibió su parte, yo me volví multimillonario, ¿qué debería de hacer con mi dinero? Dímelo en los comentarios, sin nada más que decir hasta la próxima. Eso no era, XD, ahora sí. ¡Hasta la próxima!